Pues la verdad que usted se dio cuenta hoy de la euforia de la gente Lástima la falta de tiempo Que la verdad faltó la guía a la Universidad de Tolima Y pues tenemos mucha, mucha participación de los estudiantes Sé que por tiempo no se ha podido eh, Pero la verdad estamos optimistas con, con, con los resultados Y lo que queremos es que ese discurso que usted ha tenido los últimos 15 días donde ha subido el doble, que hoy lo, hoy lo escuchamos con la, con, hablando eh, claro por RCN. Ese discurso es el que ha venido pegando duro en, en los últimos 15 días, el discurso donde, donde se identifica la, la diferencia del polo con los otros candidatos, incluido Mocos. Por ejemplo, vemos la importancia que, que, han, que han hablado las madres comunitarias, un punto que es vital, los trabajadores de la... Para evitar ese, ese acoso laboral, tiene sentido. Y también el amor por la vida. O sea, nosotros tenemos que. Yo en Facebook, no sé si, si te visto en Facebook, que yo escribo siempre, digo, los del pueblo somos el amor por la vida. Los del pueblo queremos la vida. No somos guerrilleros ni somos matones. Al contrario, somos enamorados de la vida, de la risa, de la felicidad. Somos tipos que, que prometemos por la. Porque la gente iba bien y la justicia social, la equidad. Entonces, yo como le he pedido a usted ese seguimiento por pues, Twitter y por todo, y por eso, y por todo, ese discurso en los últimos 15 ha sido excelente. Eh, entonces, la verdad, por ejemplo, nosotros planteamos nuestro grupo, la pelea con Chávez, dejarla a un lado, porque la verdad que nosotros Chávez no nos interesa en nada, pero sí, pero sí nos, nos interesa. Que el candidato ha ganado en todas, las, en todas las entrevistas, en todo, ha ganado. Y la gente dice, es el más bueno, es el más inteligente, el que tiene todo el común. Entonces, a eso hay que apuntar a eso que vamos a trabajar en el tribunal. Y voto inteligente, voto inteligente. Ese es otro punto importante porque la verdad que tenemos la razón en, en todos los puntos. Y, y, y si tenemos la razón, tenemos que masificarla. Aquí falta más publicidad radial, por ejemplo, aquí falta mucho más publicidad, no sé pocos recursos, falta publicidad televisiva. Ese discurso de hoy hay que masificarlo, por ejemplo, en todos los tolimenses y en todos los ibagues. Y la verdad que Dios quiera que nos vaya bien porque hoy hoy es el tiempo fuerte. Yo quiero un aplauso a todos los de la comunidad municipal y departamental.